え、<笑> Este es un calamar miniatura. Un mini calamar. Un mini calamar. Un mini calamar. <ríe> Watch Geek decidió congelar este reloj durante 24 horas para después meterlo agua hirviendo durante 3 minutos y sorprendentemente siguió funcionando. Así que ya sabes, si te van a hervir durante 3 minutos, tú no vas a sobrevivir, pero por lo menos tu reloj sí. A ver, te está comprando un reloj caro y no te sobrevive a 3 minutos de agua hirviendo y tú te mueres. Tú pagas por... Porque ya te sobrevive el reloj, ¿no? Por sobrevivir tú, tú sobrevives y ese es tu problema si no sobrevives. Pero si pagas por un reloj bueno, el reloj tiene que durar. Y se, y se regenera. Se regenera la vida. Mira, se regenera la vida. No estoy seguro si disfruté o odié este video. Comenta cómo te sentiste tú. A ver. El sonido es satisfactorio. Por lo menos. Este no tanto. Pero Al parecer, bueno. bajo el puente Golden Gate en San Francisco hay un lugar popular para surfear, aunque esas enormes rocas están de miedo. Estoy <risa> bien. No sé, yo no estoy feo, pero... También. Está bien. Está bien. No me puedo ni imaginar el tiempo que tomó diseñar, armar y perfeccionar cada uno de los trucos en este video. ¡Hola! Demolición desde arriba. Sí, pero no tiene trabajo, eh. Eso tiene trabajo, eh. Esto es todo, que te haya todo el video. Y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita. Vale, vale, yo estoy suscrito un poco de todo.